después eh, puedan disfrutar o puedan ver la denuncia que hagan la sugerencia que tengan y demás porque de lo contrario no podría pasarle eh, durante el, la transmisión porque se me hace imposible por la gran cantidad de llamadas que nosotros recibimos todas las noches miren yo estoy tratando de hacer el comentario y miren cómo están los celulares para que ustedes vean lo que digo eh, voy a tratar entonces de tomarme este espacio porque estoy muy pasado y se le hace difícil al equipo cuando yo me paso como hoy, que no debe ser, van a hacer el comentario. Pero miren, yo estuve recorriendo hoy las calles de San Francisco de Macorís y pasé por Tenares. Y noté el respeto de la mayor parte de los negocios a, al estadio que declaró el presidente durante el mes de marzo hasta la fecha de la cuarentena y de la declaratoria de estado de emergencia y por consecuencia el toque de queda que va a seguir igual yo esperaba que iban a variar algunas cosas el toque de queda sigue igual hasta el 17 de mayo de 6 de la mañana a 5 de la tarde lo que sí he visto muchas personas inconscientes que andan en motores pasolas sin mascarilla que andan sin guante que se paran a comprar y se sientan en círculos a hablar mientras eso siga así y ustedes crean que no está pasando nada, se van a seguir muriendo ustedes y sus familiares. Porque de manera desgraciada la vida sigue su agitado curso y como dentro de los países de América Latina, de los que está mejorcito y que ha dado mejor respuesta, dicen algunas estadísticas, yo les voy a mostrar algunas encuestas, que se han manejado las cosas más o menos. Pero si ustedes no ponen de su parte... El COVID-19, el coronavirus va a seguir, va a seguir matando gente. Ya el mismo ministro reconoció hace dos días, antes de ayer y ayer lo dijo. Y hoy, hoy, lo que yo he venido denunciando hace mucho, y ya él parece que cayó en, en, en, en el análisis, lejos de la hipocresía, y dijo, estamos reportando menos casos porque la gente se está quedando en su casa, pero con las enfermedades. Yo tengo... A mi amigo, el... tengo un doctor, doctor, sería bueno que no, como no se hizo al principio, llamar ahora, el doctor Lorenzo García, y él me decía, Pitágoras, la gente por estarse quedando en casa también está faltando por el miedo que se ha generado, por el mal manejo de la información y sobre todo los medios, en las redes sociales, todo el estado de alarma. Y todo el estado de desinformación, porque para eso han servido, que han establecido muchos medios buscando like, buscando protagonismo y han dejado a la gente con una especie de desinformación y en un estado de turbulencia. Ese estado de turbulencia está haciendo, me dice el doctor, mira, aquí he tenido que amputar cuatro o cinco piernas de personas con diabetes que por quedarse en casa, por no acudir al médico, porque piensan que se van a contagiar del COVID-19, Usted le agrega el mal manejo que tuvo salud pública al principio, llevando a esos, a esos centros de rehabilitación o de acondicionamiento, como ustedes quieran llamarle. La gente lo vio como centro de retención y le tomó miedo a eso. El manejo como si se tratara de un prisionero de guerra para ir abandonado a lugares como los proyectos Aguayo y los proyectos de todos los pueblos, que eran lugares desahuciados, no estaban aptos porque debieron establecer mejor carga hospitalarias, con condiciones, y hacer hospitales móviles. Eso se podía hacer perfectamente. Están haciendo la prueba móvil, como yo lo sugerí. Están haciendo los comedores económicos móviles, como yo lo sugerí. Están llevando la ayuda casa por casa. La casa lo come solo. Bueno, pero algo es algo, como yo lo sugerí también. Y una serie de cosas que hemos dicho por aquí, lamentablemente. Entonces yo lo que quiero es que lleguemos al estado de conciencia para que no siga la propagación del COVID-19. Pero ese compromiso no es del Estado, ese compromiso es tuyo. Preservar tu salud y la de tu familia. Yo salí para donde quiera que fui, fui con mi mascarilla, con mi con, mi, con mi abrigo, con mi guante, con mi gafa, con mi gorro, cubriéndome la cabeza con el coche. Entonces, eso va a depender de ti, mantener la distancia hacer como están haciendo en Castillo, hacer como están haciendo en otros pueblos, las instituciones ponerle carpa, como está haciendo Santiago, le echan agua si no respetan el distanciamiento. Y va la gente con una respuesta muy violenta en contra de la policía. La policía lo que está haciendo es su trabajo. Y si usted está afuera y respetando el toque de queda no se ponga de bravo, porque usted está faltando. Entonces si usted se pone agresivo con la policía, vamos a, a la policía que está arriesgando su vida por ti que está poniendo en juego su familia, su salud y que lo cancelen, porque ahora también está la policía, está como ambivalente, está gris, no está ni negro ni blanco. Ya después que usted dice que hay que tomar medidas enérgicas en contra del que lo viole, pues entonces o tiene que bajar una línea diferente, pero lo cierto es que usted si está violentando el toque de queda, no puede ponerse violento. He visto también muchísimas chichiguas, eh, eh, eh, colgada, los alambres porque a los muchachos le ha cogido ahora con chichilla. no se puede estar en eso ustedes pueden causar un colapso se a enseñar del sistema eléctrico por la famosa chichigua pónganse a jugar ajedrez para que, eh, que le enseñen que le enseñe a pensar no sabe, pónganse a jugar dama china pache chino jueguen dominó que requiere del ejercicio de, pero en su casa lo que estén de contaminar no en las calles en la sala de su casa, nosotros aquí en la sala nosotros somos tres nosotros jugamos aquí tres nosotros tres solitos hágalo así, pero ponga de su parte, porque si usted sigue saliendo sin mascarillas, sin guantes ese, va a exponer a su familia y va a llevar la muerte creyendo que no está pasando nada y hasta el ministro dijo, y la gente se está quedando en su casa se están enfermando, no lo están reportando y la gente sigue enterrando así esos cementerios, hay que irlo a revisar y habilitar eso, porque han enterrado una cantidad excesiva de gente ahí y había hasta una mafia con eso, lamentablemente. Y termino, tengo dos gente aquí esperando estos minutos, el comentario, diciendo lo siguiente. Salió una encuesta, que es la pregunta, que haré más adelante, que dice que el 70% está de acuerdo con el manejo que ha hecho el presidente Danilo Medina de la pandemia e incluso es tan bueno el manejo dice esta encuesta y atención que después cuando ponen el comentario la gente no ve el comentario entero y pasa como algunos que se confunden y no, y no entienden lo que yo estoy diciendo a ver si yo mismo me encuentro que es tan difícil de tantos mensajes que me han llegado esa encuesta dice a ver si lo encuentro aquí Todas las encuestas que tengo son las famosas encuestas políticas y demás. A ver si las puede encontrar. Que a propósito, una encuesta dice que Luis Abinader está arriba y gana en primera vuelta. Otra dice que Gonzalo. Otra dice que hasta Leonel gana. Bueno, lo cierto es que sería interesante preguntarle. Porque el 80% dice que Danilo entre lo ha hecho bien lo ha hecho más o menos y lo ha hecho regular, dicen que el presidente ha hecho eso bien. Y en consecuencia, Gonzalo, que es el héroe que ha puesto el gobierno y que ha estado al frente de todo, dice se encuesta que también lo ha hecho bien. Entonces habría que preguntarse, ¿usted cree que es correcto el manejo que ha tenido ante la crisis del COVID-19 el gobierno de Danilo Medina? Yo lo voy a dejar ahí porque podríamos decir más cosas voy a dejar a la gente que opine. Ahora las dos llamaditas que tienen todo este tiempo esperándolo. Dígame usted Buenas noches, dígame Sí, eh, bueno Sí, dígame hermano eh, Disculpe eh, que yo sé tiempo en Televisión corta, Es el de la línea que tú me dices que Oh, cómo no, lo voy a poner que cumpleaños tu hija sí. ahora mismo sí. Y a esta dama eh, disculpa, yo tiempo, No te preocupes, no te preocupes Buenas noches dama, gracias por esperarme estos cinco minutos Dígame ahora su denuncia, cuál es Dígame ahora, Dama, ¿cuál es su denuncia? Comience a hablar ahora, mi vida. Sí, bueno. Dime, amor, comienza a hablar, dime, la denuncia bueno. tuya, ¿cuál es? Dime, te escuchando, dime. Sí. Mire, yo me estoy llamando desde el proyecto acuario para decirle que para decirle que yo no sé qué cómo que van a, a uno dicen que se quede en la casa. Y de todo, porque aquí el plan de la presidencia vino, pero al otro lado, y nada más, y en dos o tres casas de noche, a ver, pues uno reportado, entonces ahora uno cayéndose muerto, porque ahora no es todo la vida, pero yo mataría a uno, porque vea, hoy es un día que yo he pasado mucha, mucha hambre y muchas cosas, con tres hijos que tengo. Aquí yo no sé qué lo que nos hace, eh, que vean a uno, aunque sea, porque uno está cayendo muerto, y, sinceramente, ¿En qué parte estoy de la, de la calle de la calle ¿Qué? de la calle el número 14, aguayo ah muy bien escucha lo que dice esta dama por eso espero ella cinco minutos que yo termine de hacer el comentario que eh, lamentablemente ella eh, tiene tres hijos y no ha pasado nadie por ahí bueno señor director vamos a ver si ahora después de este grupito llamada vamos a poner la, la, lo que tenemos colocado las informaciones para eso establecer contacto con usted buenas noches de nuestro Facebook, dígame. Sí, buena. Dígame, dama. Sí, buena. Dígame, dama, le escucho. Adelante. Con Pitágora. Te hablo a Pitágora, mi amor, dime. Sí, es para decirlo. de aquí, del Limón de Samaná. ¿De dónde? De Samaná, ¿de qué parte de Samaná? Del Limón de Samaná. Del Limón de Samaná, dime. Comienza a hablar, mi amor, no comienza a hablar. Y tampoco está nada la cosa de la escuela, de... de... Dice ella que en el Limón de San Mana no están dando las raciones, no están dando la comida a la escuela tampoco. Buenas noches, dígame. Un momento, caballero. Dígame ahora. Buenas noches, dígame. Estamos bien, gracias a Dios. ¿De dónde me habla? De aquí, de San Francisco. Eh, háblame un poquito más fuerte y dime de qué sector de San Francisco. Bueno, eh, después que espérate un minuto, te asustaste. No te asustes, que aquí no hay gancho. Aquí todo transparente. Buenas noches, dígame. Sí, dígame Bueno Te escucho hermano, adelante, dime Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien Mitagra, eh, yo quiero saber Si estamos en cuarentena, como se dice eh, ¿Por qué la escuela? Los administrativos tienen que ir a la escuela Si estamos en cuarentena Que no salgamos de la casa Y no hay ni en qué transportarse para las escuelas Y, y tienen que estar yendo a la escuela eh, yo quiero que usted diga algo ahí a ver qué es lo que está pasando. ¿De qué lugar tú me hablas? Gracias. ¿De qué lugar, hermano? Eh, le hablo desde el de, punto de, de la Javiela, de, de la, la Escuela ahí. Juan de los Espínola. La Escuela Juan eh. Bodo del Espínola. Muchas gracias, hermano. Sí. Bueno, dígame usted, dama, ahora. Yo voy a hablar de eso ahora. Dígame usted. Buenas noches, caballero. Dígame. Adelante, señor. quise hablar que yo estoy con usted. Dígame. Dígame, dama. ¿Ale? ¿De qué parte me habla, amor? Dime. No ves? Te estoy escuchando, señora. Dígame, ¿de qué parte me habla? Ah, bueno. Eh, eh, a Que aquí no vienen ellos, a los grullones segunda etapa. Ahí está, los grullones segunda etapa. Dice ella que no vienen. Bien. Bueno, señor director, vámonos entonces. <risa> bueno, tengo el tiempo limitado ya en la parte final. Eh. 34. 34 Esta noche lo llamaron de 34 sectores diferentes, además de que no llamaron de Samaná, además de que nos llamaron de Sánchez, de Villa de la calle Pr